Muy buenos días mi gente de juan pablo hoy desde medellín 28 y 29 grados rodeado de estas montañas pero se está bien se está bien al sol el día de hoy voy a proponer seis ejercicios seis ejercicios para la pierna y aunque el glúteo hoy como pueden ver he portado estas bandas elásticas cada banda tiene una resistencia esta negra ¡ah! es durísima esta roja más o menos O estas vendas Estas vendas Estas bandas elásticas Nos sirven para Trabajar diferentes Grupos de nuestro cuerpo Y qué mejor que Cuando estamos en vacaciones Lo podemos hacer En cualquier parte Estos ejercicios Los pueden hacer en un gimnasio Los pueden hacer en la casa En la, en la playa o, o como yo Estoy aquí en el parque Voy a hacer estos ejercicios Que te van a, a servir Les recuerdo La salud es belleza Y la belleza es salud Todo lo que tú hagas hoy mañana se verá vamos a iniciar, vamos a iniciar con estos ejercicios ahora se inicia